a raíz de, de lo ocurrido el día sábado, el día sábado sobre horas del mediodía eh, nos apersonamos en, en la junta electoral para recibir los padrones por mesa bien cuando empezamos a analizar esos padrones por mesa empezamos a detectar ciertas irregularidades ejemplo gente que salía en el padrón definitivo que no aparecen los padrones por mesa, gente que ha sido agregada en los padrones por mesa que no estaba en los padrones definitivos. Pero lo peor del caso fue eh, la no actualización de la situación laboral de, de los docentes. ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, docentes que están en, en departamento taxas, y no te digo un caso, te digo más de 20, 30, o del departamento de iglesia, que tienen que venir a votar a la escuela Antonio Torres docentes de, de Angapo, que tienen que venir a Antonio Torres, de Rivadavia, que tienen que ir a Valle Fértil a votar. Entonces nosotros entendemos que eso se debe a una falta de actualización por parte de, de, del padrón, por parte de la Junta Electoral, y que atenta al normal desenvolvimiento de, del acto eleccionario. Porque imagínate que un docente de, de Rivadavia no puede movilizarse a Valle Fértil para votar. Entonces se le ha solicitado por nota, que o sea se va a entregar ahora en el curso de la mañana una nota pidiendo a la cuenta electoral que eh, modifique el padrón de tal forma que el docente pueda votar en un lugar cercano a su lugar de trabajo eh, y, de, y de ser necesario si se tiene que pedir un aplazamiento de, del acto de escenario hasta que se arreglen esta, estas irregularidades eh, que se, que se aplacen pero necesitamos que el eh, padrón esté acorde a la situación de los docentes. Yo quiero creer que es una cuestión solamente de negligencia, de incompetencia por parte de la Junta, que está en funcionamiento a partir de, del mes de enero y que están licenciados pura y exclusivamente para abocarse a este tema. Eh, yo creo que no, no, no quiero creer que haya, que exista mala voluntad por parte de la Junta para hacer esto. Eh, pero son muchísimos los errores, muchísimos los errores. Gente que está dos veces, eh, apellidos mal escritos, eh, gente que le han cambiado el lugar de votación. Eh, no quiero creer que esto es una maniobra eh, para evitar que la gente vaya a votar. Nosotros lo que vamos a pedir es eso, que, que el padrón esté acorde a la situación de los trabajadores. ¡Vuelve